Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un baby shower. Sí, y os cuento todo en la segunda parte. Mi cuñada Elena y mi cuñado Lorenzo Pues ella está embarazada de ocho meses, en un mes va a llegar la niña, la, el bebé, Vega, ¿vale? es una niña y bueno, Lorenzo mmm, ha hecho mucho trabajo y este fin de semana hemos celebrado un baby shower para Elena y ha sido una sorpresa Elena no sabía, pero literalmente, no sabía nada de eso. Lorenzo había organizado eso con todos los amigos de Elena y estuvimos en, un, en un, una sala eh, que se llama Quedada y estábamos allí esperando con comida, bebidas y todo. Y llegó Elena y lloró mucho. Lloró mucho <risa> La pobre, de ilusión, de, de, de sorpresa, pero bueno, ha sido el primer baby shower que he experimentado. Nunca he estado, nunca he asistido a un baby shower. ¿Vale? ¿Cómo fue? Bonito. Bonito, me gusta, me gusta. Claro que los baby showers son, son de, de los Estados Unidos. En Inglaterra no teníamos baby shower tampoco a, a, en, en España. Es algo nuevo. Y claro que es una, una idea bonita de, de celebrarlo y también de recibir regalos. Y, y salieron los dos muy regalados, con un montón de cosas y con un montón de comida que sobraba. Un montón de comida. Aquí en España típicamente toda la familia compra cosas para el, el, el bebé. Es, es como el estándar, ¿no? Alguien de tu familia, tú dices, mira, te compro el carricoche, te compro la cuna, ¿vale? Eh, entonces el baby Show es algo nuevo. Y bien, pero bien. Y, y fue una fiesta muy bonita, muy bonita, con juegos. Eh, había un una... Eh, un quiz ¿vale? sobre toda la información sobre el embarazo de Elena. Eh, casi ganamos, no ganamos, pero casi ganamos el quiz. Y fue bonito. Y estaba hablando de los baby con un, una clienta mía que vive en Pennsylvania y su hija está embarazada. Y ella dijo, eh, mi hija está organizando su baby shower. ¿Vale? Y dijo, pero no, no va a tener una fiesta. Y, y yo estaba flipando con esto. Dijo, es un baby shower drive-through. Flípalo. Drive-through baby shower. Y yo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Y ella, bueno, es que no tienes que organizar una fiesta. La gente no entra en tu casa. Lo que pasa es que pasan. Pasan con el coche, te dejan el regalo y se van. Y yo no sé si están ahí con bebidas o no, toman una bebida, toman un sándwich o algo así, donde la, la carretera, yo qué sé. Pero eso sí me parecía un poco cutre, un poco como interesado, nos parece eh, como, a ver, yo quiero recaudar cosas, yo quiero un montón de regalos, pero no quiero que la gente esté en mi casa ensuciando mi casa, no quiero organizar como una fiesta con música y juegos, no. No, voy a organizar un Baby Shower Drive-Thru. ¿Vale? Y van a llegar, voy a darles dos besos. Muchas gracias, dame el regalo. Ahora vete. Venga, somos mejores que eso, ¿no? Ya, ¿dónde está el alma de la gente? ¿Dónde está el espíritu? La santidad, la santidad de, de, de, de, de todo lo que representa el embarazo. Qué pena, qué pena. Drive through baby shower. Guillermo eh, me preguntó en, en la fiesta, Gordon, no entiendo el nombre baby shower eh, y el por qué shower. Y yo, ah, porque tenemos una expresión, es lo que opino yo, ¿no? Showered with presents. He was showered with presents. Entonces es un baby shower de, de muchos regalos. Supongo, ¿no? Supongo. Y él, ah, vale, vale. Yo, yo, no es una ducha para bebés, ¿no? No es eso. Es un... muchos regalos, ¿no? Pero bueno, total, que voy a pedirle a Elena permiso. De, de poner eh, unos vídeos sobre el baby shower y los juegos y cosas así, ¿vale? Pero lo han limpiado. Pero si ¿lo limpiado? Qué no ha limpiado. Se Mira, mira. Eh, le le Bien, Lorenzo. Ey, toma nota. Mirad, mirá. Mirá, no, no, no. Que un suelo y todo y una taza. ¿Cantiar el pañal? ¿Cantiar el ropa no? Loren, no, no, no la peines muy fuerte. ¿qué? Cuidado, te lo digo. 3, 2, 1, ya. Está mareando y todo. eh. tengo que ver. No tengo que Pero yo me he ¿No más? A ver. Dale, vale, na, muy bien, es verdad que Elena está siguiendo no, los pies, la no lo voy a abrir porque no, video, no, no, ya, ya, ya. no e Joder, Lore, muy bien no, Primero no lo no, no ya. no, no, puede puede no, puede puede huelder, puede para nosotros, <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por favor, la <risa> toallita, Bien, Lorenzo. No, no se lo saques. Está grabado, que luego sales en super padre, de Facebook no se lo dejes hija no se lo dejes que vas a sentir a niñas sí, que ya ha terminado no ¡Muy bien, Loren! Fue una experiencia muy bonita y con yo conocí a mucha gente de la vida de Elena gente nueva, eh, nueva para mí pero muy bonito y los niños lo han pasado muy bien también Vale, chicos, eso es todo ¿Habéis oído hablar del drive-thru baby shower? ¿O es algo nuevo para ti también? ¿Y qué opináis? ¿Os gusta la idea de un drive-thru baby shower? ¿A mí? No. Vale, hasta luego, chicos. Adiós.